El guerrillo tiene uno de los míos, Dejaré que lo matara, pero es muy importante para mí y para la organización. ¿Un intercambio? ¿En dónde es eso? Don't rain on me